¿Estás bien? ¿Tú? Estuvo bien, güey. ¿Que ayer estuviste ventaneando? Sí. ¿Cuánto hablas Sí. ¿Sí? sí, a ti. sí. ¿Sí? ¿Sí? Desmadre, güey, ¿Qué ¿Con qué desmadre, ¿Con me llevo muy bien con Pati. Ajá. Pero. Perdón, por favor me regalo Un 2-3, 1 2-3-4, 1-2. Un día hice a Daniel. No, pero Pedrito no es P. Pedrito es señor don P. Y así se la pasó diciendo. Yo nada más me cagué de risa, Ajá. pero como que pues, como no se puede enojar con él, yeah. como que le quedé atravesado, entonces me odia, cabrón. Ayer no, sí. Y pues sí. lo viste. Lo no, vi ahí de. O sea, que lo este, una jeta y ya dije, güey, ya me vale madre. Porque aparte, siempre, siempre como que él queda como que, ay, yo me doy mi taco. Y ya, pues ya le empecé a tirar ahí carrillo también a él, y pues no podía hacer nada, pues porque Patty me había invitado, ¿no? Entonces estuvo muy cagado todo el mundo ahí, me mandó un mensaje. Es muy polémico el asunto. ¿Estamos bien, George? Todo sí, bien, sí, sí. ¡Ay! Por lo general, bueno, a veces, digo, soy Dios, este, pero también tengo mis momentos este, de debilidad, de repente la cago, ¿no? Con los invitados, pero por fin. Hasta que dos pinches leyendas se pueden saludar y compartir un momento con todos los pinches súbditos. ¡Grafo Márquez al volante con el escorpión dorado! ¡Eso! <risa> bueno, sí, sí me puedo hablar, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 80. Ahí está. ¿Y me puedo hablar, por favor? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí estamos. ¿Aquí me veo bien? A ver, ¿Qué pedo Yo estoy grabando, vamos a correr, mi amor Y ahora sí, vas a conocer lo que es adorar a Dios en tierra ajena ¿Sí? A huevo Porque ahí viene el wherever tu morro ¿Quién es ese pendejo? El vicio Bryan al molete con el escorpión dorado ¡Sí! Ya está mentir Es final, te conocimos a tu cámara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué onda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya salió, ya va a llover, ver, Gabriel. Ya, ya salió. <risa> Cada quien la tiene como quiere, güey, aquí no se le va a discriminar a nadie por su pasado, sus preferencias, su disfunción. No es pedo, güey. ¿Cómo va a estar sonando, pendejo, si la tengo bien? ah sí, ya no llores. ¿Tú también tienes camarógrafos, molestos o no? <risa> Dos, tres, güey. Este vato que está aquí, güey, me hace el coraje. No, pues es que. ¿Tú qué les haces, güey? ¿Yo? Yo les escupo. No mames, ¿qué asco? Yo este Para no dejar no, marca, ¿no? No no les rolo, no les rolo cuando la bacha, güey. Ah, ya no se las rolo, güey. Es lo peor bueno, que le puedes hacer sí. a los drogadictos, ¿no? <risa> <risa> Oye, ¿qué, ¿qué perfume usas, güey? Huele así como a flores en Pasuchil. Eh, uso este eh, M. M. M. ¡Dale está el volante, con el escorpión dorado! ¡Yeey! Yeah. Ya yeah, no chilles. Vamos a estar ahorita no te preocupes, va. A ver, entonces. No. A ver, tómanos una foto, ¿no mames. Pues ve cómo vamos aquí apenas. Bueno, con el tuyo. O allá bueno. no sé, no me me he he de allá lo para lo acá mejor. Pude, mi ya, vida. Sí, ¿Eh? ya me hice todo lo que pude. Con esta, ¿verdad, Jorge? Del baño. Sí, esta y Del el, baño. el baño. Cualquiera. A ver. Foto, foto. Sí, quiero, foto al Alberto. Sí, sí, sí, sí. Uh, amigo, ponte ponte. Espérate mis lentes negros. Espérame. Perdón, perdón, perdón. perdón No mames, ya está mal ah, Pa. Ah. La bueno o no? Huevo. Y él... La, la pendeja, la... Chingándonos la cartera. Ándala. A huevo. Algo pasa, güey ¡Ay! Te marco ahorita llegando a mi vida. Espero llegar bien porque este señor no sé cómo maneje. Ah, ya sabes. A huevo que Estoy tan acostumbrado a que me acerco a, me revisar, pongo, eh, a, me acerco es... a revisar cómo sale Adrián. <risa> ya todos hacemos eso. Ya hola. Digo, por hola. si hola. quieres, Amigo, por si quieres checar. A huevo. Ahí cobran al final. Ay, qué bueno. cobran al final. Ah, hola. Gracias. Gracias. Está bien, nosotros siempre queríamos verte en persona. Mi ya sé Mío o de De los dos ¡Ah! ah ya lo dijo por compromiso, compromiso. Ella es fan mía. El marido sí. de ustedes dos ¿Sabes quién uno. es muy fan mía? ¿Quién? Ella es muy fan mía, ¿verdad, mi amor? ¿Qué? Ella es muy fan mía es mi esposa? Ay, ah, pues sí. ¿Te puedes mandar saludos dos a mi esposo Oscar Solís? Ajá. ¿A, ¿A quién? ¿Qué? Es que eres visca, por eso no sabemos los qué los es. Dos, pues, ah, por eso, Oscar Solís Hola, Solís Oscar, tú Solís, ¿tú? Hola, Sol Solís. Oscar. Él Sol, eh, solicitó el chico. No, perdón, perdón. Saludos, Oscar. Bye, mi vida, Te amo. Te, te marco ahorita regresando. Agárrate, pinche Alan. Alan. Alan Parcel Project. Vale. Bye, amigo. Bye, mi amor. ¿Ya está o no? Estamos, dale. Ahora sí es un acelerón o algo porque me voy, eh Ay, pobrecito, no se pierde mucho Oh, que la chingada Le hablamos a un suplente ¿A quién tienes de suplente? A Omar Chaparro ¡Ya lo vio, señoras y señores! ¡Al volante en Las Vegas, Eugenio del Mésimo, Omar Chaparro! A ver, a ver, a ver A Ramón A ver, a ver Ramón, Ah, pues esa era mi segunda opción Sí, señoras y señores, a los Ramones y a Adrián ¡Yeah! ¡Yeah! Oye, ¿y qué tal millones, cabrón? Te siguen, está padrísimo <ríe> tu rollo. Sí, está bien. Y está pues muy divertido, porque pues, la variedad de, de entrevistados está chido. ¿no? Está súper chido, porque además tres de todo, tres. Sí. este... comediantes, youtubers, actores... Estaba, el otro día vi el, el de Belinda, qué cagado, cabrón. <ríe> Se pone a manejar ella, ¿no? Sí. Voy manejando bien, ¿verdad? ¿Pero vas manejando, Oye, pero, piche, pero No veo. No, no te, no, no te cambias de carril, Belinda. No mames, ya vas a llegar a México. ¿Qué pedo? <risa> dos, dos, dos, tú me dices. Uno, uno, dos, tres, probando. Dos, dos, dos, dos, dos. ¿Escorpión? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Se llama su nombre, Piero Ángel, el volante con el escorpión dorado. Eh. <risa> ¡Peluche del estuche! estuche. <risas> y Rafa si sí es Tim Peluche. Sí, claro. A huevo. A, huevo. a huevo. No como el pinche Quiquín que se depila por el metrosexual. <risas> Qué cagante el Kiki, ¿no? No. Ah, no, ¿cómo me no? Me estás hablando mierda de él no, hace. Buen rato. pedo, güey. <risas> Va a ser un muy sí. de Miren nada más. ¿A quién traigo de chofer? ¡Peluche no, el chofer ya se fue quién andaba de nuestro chofer Pero aquí le movimos tatito a la ranfla. Saludos banda Por fin se va a hacer famoso Rafa Hacemos nada más la foto de familia Sí señor algo, Por no No, nada más vengo a tomarme una foto Nos despedimos con el grito de guerra ¿Te lo sabes? Claro Una, dos tres Dios! <risa> Perdón ¿Qué te pasó? Es que... No mames, no hablas como pendejo Pues así hablas, güey ¿eh? <risa> ¿Tienes peluche en el estuche? No, cabrón Ah, me dijiste que te lo rasurabas porque eres Mira. metrosexual Mira ¿Qué es eso? Es un tatuaje, pendejo, ¿cómo que qué es? No, pues no vi, güey es, que no es, es un pinche lunar, güey su... Ese es un pezón, cabrón un No, cabrón, un menor ¿no? con pezón no <risa> nomás le rasuré a los pelos Entonces, y ya digo es que es tatuaje tuviste que tatuar un pezón ¿Naciste sin pezones? No, sí tengo... Ya están así, pues ya a mi edad ya se ve que se van haciendo para afuera, así. ¿Qué opinas sobre los pezones en los hombres? Dicen que es lo único pendejo que dice la naturaleza porque no nos sirve para ni verga. Pues son glándulas mamarias, ¿cómo no nos van a servir ah, para chica ni verga? Que, ¿Tú de, de comer por No, ahí? pero son glándulas, ¿no? ¿O no? ¿Te sales leche a ti? No. ¿No son glándulas mamarias? Para los hombres, güey, ah. es lo que estoy diciendo, que fue lo más inútil que nos pudo Bueno, pero también tenemos algo mamario también nosotros. No, pues sí, pero a mí me sale por otro lado leche, me apriéstame tu mano. No, no. ¿Qué, pendejo? No. No, Cos ni mergas. No, ¿tú? ni mergas, Peluche en el estuche. Sí. Listo. Dice el, el señor vigilante que podemos grabar aquí todo el tiempo. Qué chido, Carlos. Chido, muchas gracias, ¿Te gustó, hermano? Uso, sí. Ahí su de Sí, señor. Gracias, Qué chido. Además nos despedimos con el grito de guerra, ¿te lo sabes? Claro, papá. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el artuche! <risa> <risa> Chigón. Yeah, amigo! ¿no? Sí, señor. <risa> <risa> <risa> muchas gracias, Carlos. No, gracias, papá. Chido. Sí, quedó muy bueno. Yeah. También otro gran rapero, este. Carlos Villarto, güey, Te pasa? Güey, mi jefe era fan de Claudia. La Big, big que Metra, güey. Big metra, metra, sí, sí, Big Metra. <risa> big Metra fue el primer agatomeo de aquí, güey. Sí, sí, sí. cabrón, sí. Ah, qué chido que se armó, güey. La neta, sí, yo sí. te digo, cuando me escribiste yo ya tenía un chingo de ganas de, de venir, güey. Ajá. Pero después sí. te pegaban, ¿no? <risa> no, man. Hacemos nada más la foto. Sí, la foto para, para también. La... Sí, para la miniatura. Ah, la foto, la foto aquí. Ah, afuera. Ah, okay. ah, Oye, no, no. ah, estaba seco, se pasó la verga ese no, burro, güey. Está bien seco.